Este vídeo es una presentación del proyecto de libro de demostración asistida por ordenador con lea. Y digo proyecto porque está en, en su inicio. Aquí vemos que solo hay actualmente 18 páginas, pero voy a comentar lo que pretendo que llegue a ser el libro. De momento, bueno, como siempre el libro está... Eh, de acceso libre y lo único que he escrito es la introducción que es lo que voy a comentar en el vídeo de hoy parte del capítulo 1 y los apéndices en fin, comentaré más o menos cuál es la idea aunque después iremos comentando uno a uno en vídeo sucesivo cada uno de los apartados Bien, el objetivo fundamental del libro es hace una introducción a la demostración asistida por ordenador utilizando como demostrador el LEAN. Aquí hay un enlace a la página correspondiente en donde hay documentación y se puede descargar. Pero esa introducción a su vez tiene un objetivo que es Poderlo usar en las clases de la asignatura de razonamiento automático del máster de computación. Este año, aquí hay un enlace a la página de la asignatura, se ha estado usando fundamentalmente con Isabel Hall. La idea es ampliarlo para incluir también Lea. Y este curso es parte del máster en lógica, computación e inteligencia artificial de la Universidad de Sevilla. Aquí os he dejado también un enlace al máster. Aquí está el plan de estudio y la asignatura que estamos comentando es la de razonamiento automático. Pero en fin, aquí podéis ver el contexto y la relación con otra asignatura del máster. Bien, con ese objetivo está claro que los prerequisitos son los mismos prerequisitos que eh, se, se, eh, se establecen en el máster, es decir, la madurez matemática que se le supone a los alumnos que han estudiado o el grado en matemática o el grado en informática, en fin, o en o otros grados afín. La forma de desarrollar la introducción será mediante una colección de ejercicios. Bien, y en cada ejercicio eh, se escribirán distintas demostraciones de los teoremas y se irá comentando eh, conforme se van usando las tácticas que se usan y los lemas que se utilizan en cada una de las demostraciones. Eso se irá haciendo paulatinamente. Además, en cada ejercicio se va a poner un enlace al código que contiene el ejercicio y son soluciones, y a su lado, también otro que al pulsarlo va a abrir una sesión en LEA. Vamos a comentar un poquito que es he esto de lo de hablar Bien, mirad, este sería el primer ejercicio. El ejercicio es un ejercicio muy elemental, lo explicaré con más detalle en el vídeo siguiente, pero en fin, por hablar lo que es lo del de uso de LEAN dentro del navegador. Mirad, el ejercicio simplemente consiste en los números reales, comprobar la propiedad transitiva de la igualdad, es decir, que si X es igual a Y y Y es igual a Z, entonces X igual a Z. Ya veremos las demostraciones. Lo que os decía es que había dos enlaces. Un primer enlace que nos va a dar el código de la... Uh, el código. <coughs> y el segundo enlace... Este de aquí. Es al LeanWeb. Mirad que primero está arrancando el sistema, por eso la primera línea está en naranja, ya está verde, es decir, ya lo podemos utilizar, pero en fin, eso ya lo comentaremos en el siguiente vídeo. Bueno, y lo que decía que en cada uno de los ejercicios pues se van a ir poniendo distintas pruebas y comentando lo que se vaya introduciendo. Bien, el trabajo o el proyecto de trabajo se presenta en tres formatos. Primero, un libro en PDF como estamos viendo, a los que les guste más también como una página en HTML. Aquí tenéis la página y lo mismo. Mirad otra vez que también están los enlaces, los de la transitividad, bueno, aquí lo tenéis. Y otra tercera forma es como un proyecto dentro de GitHub. Aquí tenéis el proyecto, aquí veis las demostraciones, bueno, y aquí se puede ir viendo. Y en cada uno, otra vez lo mismo. Tenéis el enlace al código, en fin, también el código está en G-Hat, con lo que se puede descargar el proyecto completo como esté en cada momento y también un enlace a la sesión en Leanwest. Bien. Eh, finalmente, para terminar con la presentación, pues decir que han sido las bases fundamentales a la hora de escribir el proyecto, lo que se lleva y la idea para continuar. Y el proyecto es, se basa fundamentalmente en los tutoriales de la comunidad Lean, que lo tenéis aquí que a su vez se basa en el curso de Patrick Massot de introducción a las matemáticas formalizadas. Tenéis también un enlace a la situación, al, al, al curso, y esto era fundamentalmente lo que quería hacer. Bien, salvo otro detalle, que sí, con esto está en desarrollo, a veces se me olvida, Bien, decía que cada uno de la idea es que cada uno de los ejercicios tenga las tácticas y los lemas que se vayan usando. A su vez, voy a ir escribiendo un apéndice en donde se recopilen todas las tácticas que se están usando en el curso y todos los teoremas que se usan en el mismo. Mirad el resumen de las tácticas que se están utilizando y el resumen del teorema que se están utilizando pero en fin, eso ya lo iré explicando en los vídeos posteriores y eso es todo de momento